Ok. Primero, regálanos tu nombre y la asociación a la que representas. Yo me llamo Estefanía Sebeño Lara y la asociación que represento es Asociación de Hipercolesterolemia Familiar en México. Hipercolesterolemia Familiar en México. ¿Hace sí. cuánto tiempo se constituyó tu, tu asociación o grupo? En febrero del 2018. En febrero del 2018. Pero estoy seguro que antes de esa época ya trabajaban sobre el tema más o menos, porque mi hijo fue diagnosticado un año antes a eso. Entonces, ya teníamos pláticas de, de crear una asociación. Ok. Eh, ¿Y tienes una idea de cuándo eh, específicamente empezaste a hacer tu trabajo como ya eh, esforzada por estos temas? ¿Un año antes? Un año antes sí he hecho muchas gestiones. Eh, la Secretaría de la Defensa me ha ayudado bastante. Okay. Porque mi hijo es el único diagnosticado en la Secretaría de la Defensa. Entonces, a partir de ahí empezamos a gestionar pues el tratamiento que él necesita. Me da mucho gusto que digas eso. Hace ya muchos años uh -huh. pusimos a la primer paciente de enfermedades raras en la Sedena bajo tratamiento, hace seis años. Ah, muy bien. Me acuerdo, que, me acuerdo que el mayor, que era papá de la niña, la primera vez que le dije, ¿puedo intervenir? Me dijo, no, yo sigo órdenes. Así me dijo, yo sigo órdenes. Sí. sí. Y después, seis meses después, me dijo justo lo que te voy a decir. David, rompeles la madre, mi hija se está muriendo le hicimos a que le dieran el tratamiento que autorizó Galván Galván, después de una entrevista que tuvimos, a, a, que tuvimos con Adela Micha, en la que la niña dijo, soy una derechohabiente de la defensa nacional y no me están dando mi tratamiento. Y cinco minutos después me habló el general Galván Galván, y me dijo, lleve mañana a su niña, para que le den su tratamiento. Sí, me da mucho gusto que ustedes sean también miembros de las Fuerzas Armadas con Atención y servicio Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Cuál es el universo de pacientes al que ustedes se abocan? Más o menos estamos, ahorita tenemos 400 personas diagnosticadas Ajá. y las hemos estado viendo a través de la doctora Alejandra Vázquez. Okay. La doctora es genetista Ajá. y ella me ha ayudado mucho, sobre todo por el protocolo de, de salvaguardar la identidad de cada paciente. Como ella es médico, ella se tiene que involucrar o tiene mayor acceso a todo este tipo de enfermedad que yo como persona civil. Claro. Me da mucho gusto que tengas ese apoyo. Yo conozco a la doctora, la he visto en algunas ocasiones, y es una persona, es de las pocas genetistas que hay en México. Parece mentira, sí. pero con una población de 135 millones de habitantes, no hay más de 50 genetistas especializados en estos temas. 50 para sí, una población tan grande como la de nosotros. En fin, dame una breve semblanza de tu asociación. Pues la semblanza de la asociación empieza, o más bien la historia empieza, a través de que mi hijo fue diagnosticado. Mi hijo fue diagnosticado hace cinco años aproximadamente, yo empecé a buscar desesperadamente ayuda. Eh, nunca me imaginé la dimensión de la enfermedad de mi hijo. Y por casualidad llegué a toparme con la doctora Alejandra. Entonces ella me dijo, yo llevo 10 años trabajando en que se cree una asociación civil para esta enfermedad y no hay quien. Le dije, ¿cómo que no hay quien? Pues yo, ¿no? Entonces a partir de ahí este, empezamos a trabajar ella y yo. Y, y necesitamos que los doctores de, de primer nivel se den cuenta o más bien sepan qué tipo de enfermedad es esta. Porque se confunde mucho. Se confunde mucho con la obesidad, con la diabetes, con muchas características que un ser humano viaja o va a través de la vida. Dolor de cabeza, cansancio extremo. Y los confunden mucho. Entonces ya cuando un doctor te encuentra estable en el colesterol, este, te quiere dar de alta. Y cuando te da de alta, pues pierdes todo, toda, todo medicamento, el que te está ayudando a, a sobrevivir. Y eso es lo que intentamos hacer, que los doctores realmente crean que es una enfermedad genética, que no nos pueden quitar el tratamiento de un golpe. ¿Y que es de por vida? Yo conozco como la tuya una gran cantidad de historias que se parecen mucho. La mía personalmente se parece muchísimo. Hace 24 años, mis hijos fueron diagnosticados con un padecimiento raro. Paulina y David, o Toto y Pali, uh -huh. como, los, como los conocen, fueron el paciente 1 y 2 atendidos con enfermedades raras en México hace 24 años. Obviamente no había información, no había internet, no, no había nada de lo que hay ahora. Y Tú, tú tienes en tu cuerpo 360 mil plaquetas, mi hija tenía 500, se estaba muriendo. Afortunadamente apareció el medicamento y yo obligué a que se los dieran, o obligué al presidente de la república a que se los diera. Es una tarea muy complicada los temas de enfermedades raras. Tú acabas de hacer una observación que es muy puntual. No me imaginaba el tamaño del problema. Igual que no. tú no te lo imaginabas, no me lo imaginaba. Entonces, el trabajo que tú haces y la gente que está contigo es un trabajo muy importante. Es un trabajo fundamental para que pacientes como tu familiar tengan oportunidad real. Y me da mucho gusto que esté siendo atendido en el circuito de las Fuerzas Armadas porque evidentemente... Los pacientes con enfermedades raras, las enfermedades raras son muy democráticas, le pegan a cualquiera, a cualquiera. Alto, flaco, gordo, chaparro, rico, pobre, le pegan a cualquiera, a cualquiera. Y es muy importante que asumas el control de, de este asunto, ocupándote de él. Te felicito, te felicito. Eh, si tú me pudieras regalar Entiendo que has hecho ya mucho trabajo, pero si me pudieras regalar el mayor logro de tu asociación, ¿cuál sería hasta este momento? Pues yo creo que cada uno de los pasos que hemos llevado ha sido un mayor logro, ¿no? Me falta el, el específico de, de mi hijo. Así como tú dices, nos hemos encontrado muchas ataduras, mucho, muchas paredes. Mi hijo está con el medicamento básico. No tiene exactamente el tratamiento específico. Ya hemos hecho escritos, Te vuelvo a repetir, la Secretaría de la Defensa ya gestionó el tratamiento que es la Férez LDL, Y no hemos podido conseguir la, la máquina, porque es uno, un niño en la Secretaría de la Defensa. Primero nos ponían el porqué de, de que no había los permisos necesarios. Ahora nos, nos decían que nos iban a regalar la máquina y cuando nos iban a regalar la máquina nos dijeron que no era posible porque este era un niño. No era costeable pagar solamente el tratamiento de un niño para para tanto máquina que se, que, que se requiere. Entonces ese es mi mayor logro que yo necesito alcanzar, que no he podido alcanzar. Porque... Permítame preguntarte. P perdón, perdón, continúa. No, no, no. Adelante, pregunta Lo que te iba a preguntar es, entiendo que tu esposo es el, la persona que trabaja en el ejército. Sí. Ok. Um, ¿Tú es eh, posible que...? Platiques con él y me permitan intervenir. Pero agradecería. Hemos sí. hecho muchas cosas, incluso, sí. he, ajá, he, sí. he, a ver, tú, tú, tu ya, he hecho demandas a al Derechos Humanos y me han contestado que la Secretaría de la Defensa está, está haciendo su trabajo y que no puede ser más allá. De, de lo que está en sus manos. Entonces, nosotros tenemos registrados a nivel nacional más de seis, siete personas con el padecimiento de mi hijo. Pero pues muchas son de provincia, son personas que no tienen este, acceso a la salud. Entonces no tienen un seguro médico, el cual le, les permita llegar a, a, a, al pago de del tratamiento. Y estamos hablando que el tratamiento vale 140 mil pesos quincenales en una sola persona. Entonces, es realmente muy frustrante porque la doctora Alejandra ha hecho igual mucho trabajo, eh, ha, ha viajado, ha conocido, hemos, los médicos han intervenido del extranjero, han intervenido eh, en proporcionar oh, información. Y no se ha podido traer esa máquina a México. Cuando hablas de la máquina, ¿a qué te refieres? Es una máquina que se le llama uh, Aferesis LDL y es eh, específicamente para extraer el colesterol del cuerpo. Es muy parecida a la diálisis. Okay. ¿Y esa máquina no existe en México? No existe en México. ¿O no existe en las Fuerzas Armadas? No, no existe en México. Ninguna institución de seguridad social existe. ¿Tú estás avecinada en el distrito de, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, yo tengo, yo soy profesora, yo tengo ICEMIN y tampoco existe en el ICEMIN. Este, ¿Por qué tienes marca... ICEMIN si estás en la Ciudad de México? Eso es el Estado de México. Yo pertenezco al Estado de México. O sea, no es, no, no vives en la Ciudad de México. Estoy a 15 minutos. A 15 minutos. Ok, Ajá. pero tú eres del Estado de México, realmente. Del Estado de México. Ok, te voy a pedir, bueno, tú me estás diciendo que sí me autorizas que intervenga. Claro, sí. Ok, lo que quiero es que me mandes un documento, una carta en donde me hables del tema específico, dónde se atiende el niño, ¿qué edad tiene tu hijo? 10 años. ¿Dónde se atiende el menor? ¿Quiénes son sus médicos? etcétera lo general que tengo que saber para poder intervenir también necesito que me digas en qué municipio estás porque voy a hacer que los diputados encargados o los diputados asignados a tu municipio intervengan en el tema porque son muy buenos para decir cualquier cantidad de cosas pero para hacer su trabajo no son buenos entonces vamos a intervenir desde la cámara de diputados ellos tú debes de tener un diputado de tu distrito a fuerza claro y también tienes un gobernador a fuerza. Sí. Tu gobernador es Alfredo del Mazo en este momento, ¿no? Exactamente. Ok, entonces necesito que me mandes la información pertinente para que uh -huh. yo pueda hacer lo que entiendo puede ayudarlos a que resuelvan este tema, no solo para tu niño, sino para los otros niños. Claro vos, que sí. Con un enorme gusto. Entonces. Muchísimas favor, gracias. De cualquier forma, platícalo con tu esposo, no te vaya a meter en un problema y te diga, oye, ¿por qué andas haciendo eso? Tú platícalo y dile, oye, David me ofreció esto. Hace muchos años, hace muchos años yo intervine con una niña, ya te lo comenté. Y esa niña tuvo lo que no tenía. Te, te repito que su papá me dijo la primera vez: Yo sigo órdenes. ¿Qué? Pero cuando la niña se estaba muriendo, me dijo: Rompales la madre. En fin, hay que hacer lo que se tenga que hacer porque. En la Constitución no dice, ah, pero si es un niño el que tiene el padecimiento no se le puede dar nada. La Constitución señala y ampara que cualquier niño nacido en territorio nacional tiene el derecho a la salud, sobre todo si existe para él y su padecimiento un tratamiento o medicación específica. Eso dice. Y si no te lo dan están contraviniendo el ordenamiento constitucional. Y el ordenamiento constitucional es el uno en México. O sea, nada está por encima de la Constitución. Nada, nada. nada está por encima de la Constitución. Y la Constitución lo ampara. Mándame nada. eso y con mucho gusto veo en qué medida te puedo ayudar. Ay, muchísimas gracias. De nada, de, de, de nada, Stephanie. Ahora bien, eh, hay un enorme caudal de trabajo que se, que se tiene que hacer en estos temas. Eh, Pero, ¿cuál dirías tú que en este momento, independientemente de lo que ya me dijiste, porque entiendo eso como una tarea impostergable, ¿cuál sería otra tarea impostergable que ya no se puede esperar y que tienes que hacer? El que no les quiten el tratamiento. Vuelvo a insistir, hay personas de hermana que está en el, eh, no, el ins. Ella me dice que su médico de cabecera le dice, ya están bien tus controles de colesterol, por lo tanto te voy a quitar ya el... La, la pastilla para el colesterol, y le digo, se supone que ellos son los estudiados, tú ya le estás llevando una prueba genética donde te está diciendo que es un trastorno genético, no pueden quitarte el tratamiento, y ellos dicen, no, es que ya estás bien, ya, te lo quito, ¿no? Entonces ahorita lo que están lo que queremos hacer, vuelvo a insistir, es que si ya tienes tu prueba genética, los médicos ya no te digan, no, no te lo voy a quitar, tienen que darse el tratamiento, ¿no? Que ahorita con lo que estamos padeciendo del COVID, eh, le están dando mucha prioridad a todas esta, estas personas que están enfermando y están dejando de comprar el tratamiento, que es las, las este simbastatinas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le, la gente se queda desprotegida, cuesta $1,500 el, el tratamiento para un mes para estas personas. Esto que me estás diciendo se parece mucho a lo que dicen muchos representantes de asociaciones. Lo que siempre les expreso es no permitas que suceda. ¿De qué manera? No permitas que suceda. Busca la manera para que no suceda. Eh, nosotros acabamos de enviar eh, a muchas instancias y a, ahora mismo está en la red, en, en la página de nosotros está lo que vamos a estar haciendo para proteger uh -huh. a los enfermos con padecimientos raros. Y Después, cuando tengas un tiempito, ve la página de FMXET y ve la primer, el primer video que está. Es un planeta Tierra con un cubrebocas. Uh -huh. ahí, ahí estamos diciendo algo que tiene que ver con lo que está señalando. Porque lo que tú me has referido es un argumento que utilizan muchas personas para eh, mostrarnos su preocupación. Evidentemente es algo que se tiene que resolver. Y entendemos... La circunstancia tan grave es la preocupación actual, el COVID, es, la entendemos y por, por supuesto somos sensibles al tema. Los enfermos que están ahorita en terapias intensivas, pues requieren toda la atención, medicación, ventiladores, etcétera, respiradores, lo que necesiten. Pero eso no es de ninguna manera, de ninguna manera, una herramienta que te puedan poner en la garganta para decirte, eh, es, ahorita estamos atendiendo eso. Ni modo, tenemos que desatender a tu hijo. Tienen que atender todo. Ok, entendemos que a lo mejor no a la velocidad que lo hacían antes, a lo mejor no con el seguimiento, pero lo tienen que seguir atendiendo. Mira, Stephanie, hay algo que hay algo que yo he entendido hace mucho tiempo. Los derechos que no se conocen se pierden. Los derechos que no ejerces se pierden. Eh, tienes que conocer tus derechos. Y, y uno de ellos es la salud para tu niña. Y si esto que voy a decir lo digo con enorme respeto. Si estuviéramos hablando de un cabrón que se descuidó y que tiene 60 años y que tiene diabetes y que se lo está cargando pifas, pues se descuidó, o sea, no hizo caso, le valió madre. Y de todos modos el gobierno lo está ayudando porque le hace diálisis y le hace no sé qué tantas cosas. Pero tu niño nació con esa enfermedad. Ajá. O sea, cuando él tenía un milisegundo de haber nacido, ya estaba enfermo. Él no se descuidó. Y tú no te descuidaste. Ese es un tema que tiene que ver con una historia genética específica que tú no controlas. Entonces, no permitamos que suceda. Yo soy muy respetuoso de las instituciones cuando cumplen con su trabajo. Y las instituciones siempre van a cumplir. Los que no cumplen son los que las dirigen o quienes trabajan en ellas. Las instituciones son maravillosas. Si tú ves el valor y el objeto social del IMSS, vas a decir, no, es maravilloso. Pero está ahí adentro, no lo cumple. Uh -huh. bueno, a que lo cumplan. Si no los hubiéramos obligado a que lo cumplieran, muchos enfermos con padecimientos raros estarían muertos desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, porque nadie se hubiera ocupado de ellos. Entonces, ¿cómo le vas a, cómo le vas a hacer? Con esa energía que tienes como mamá, con esa energía que te brota, que te exuda. Cuando a mí me dijeron, cuando yo tuve que encargarme del tema de mis hijos, fue como si me hubieran inyectado mil millones de soles. Y entonces hey. que nada me iba a detener. A ti tampoco te va a detener nada. Porque tú no te, entiendo, te va a detener nada. Cada que ves a ese niño, cada que ves a ese niño, tu corazón se hace de este tamaño gigantesco. Porque lo ama. Porque no quieres que le pase nada. Eso lo entiendo. La pregunta que seguí es, ¿qué te preocupa de la situación actual? Bueno, me la acabas de contestar con el tema del COVID. No quiero que se interrumpan los tratamientos, no quiero que se interrumpa el seguimiento, no quiero que se interrumpa la medicación. Es una absoluta realidad que eso es preocupante. Porque claro. si no lo tienes, si no lo tiene tu hijo, si no lo tienen los enfermos, pues van a regresar a un estado que es crítico en ocasiones. Exactamente. Ay. Muchas preguntas que yo te podría hacer en las próximas 14 horas, porque esto lo podríamos platicar durante 14 horas. Pero, por favor, Miriam, por favor, eh, perdón, Stephanie, ah, Sí. Dime, ¿qué me quieres comentar que yo no te pregunté, pero que a ti te interesa que la gente pueda escuchar? Pues básicamente que, que apoyen, que apoyen a, a las enfermedades raras realmente tú has hecho un labor muy muy grande tú fuiste la primera persona que me brindó apoyo, aunque no te diste cuenta ¿no? porque yo me inscribí a tu a, asociación desde el primer momento en que mencionaron que mi hijo tenía una enfermedad rara yo busqué, como loca te vuelvo a insistir, este ayuda y encontré tu asociación entonces necesitamos ser vistos, necesitamos ser escuchados eh, yo creo que debe, los médicos deben de tener ese, ese, esa humanidad para decir este, si es una enfermedad rara, es muy probable que no te cures pero hay que ayudarte a que esa vida se extienda un poquito más ¿no? mi hijo tiene un rango de vida menor de 20 años y no tiene el tratamiento adecuado y es duro ¿No? O sea, es duro verlo crecer y no ver el tratamiento que él tiene. Y, y es necesario que los médicos son humanos deben de tocarse el corazón y decir, bueno, aquí hay un, un grupo de pacientes que realmente necesitan apoyo. Los gobernadores, tú me acabas de insistir, yo precisamente aquí en Autalpan fui a ver a, a la presidenta municipal y ella me dijo, yo te voy a ayudar pero es el momento en que no la he podido ver, aparte de que todo esto ya, ya se alargó, ya se postergó. Y el municipio está muy empobrecido, ¿no? Muy, sí. Tiene muchas muchas de, de deficiencias. Y por lo tanto, pues, postergan, postergan tu audiencia o, o postergan tu, tu padecimiento. Pero cuando ella estuvo haciendo campaña, ella me dijo... No te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a gestionar, vamos a, a ir a tal lado, vamos a ir a, a tal lugar. Y no se ha podido hacer eso. Eso dicen siempre. Eso dicen siempre. Pero no te dicen cuándo. Yo tuve, dos, yo tuve dos discusiones fuertes con Gabriel Oché, el director, el secretario de Salud de tu estado. Dos eh, discusiones muy fuertes. Y finalmente hicimos a que fuera posible lo que se tenía que hacer posible. Él estuvo en el Seguro Popular. Eh, y cuando suene seguro popular, yo obligué a que hiciera algunas cosas. Hoy está como secretario de salud de tu estado, pero claro, él no tiene que ver con las fuerzas armadas. Eh, yo te voy a sugerir que hagas algo siempre. Ve a las cabezas. Eh, entiendo lo de la presidenta municipal. Ve al gobernador, ve al secretario de la Defensa Nacional, ve, ve a esos. Porque miren, eh, si ves a al quinto, el quinto pasa al cuarto, el cuarto al tercero, el tercero al segundo, el segundo al primero y luego el primero al jefe. Y a veces en uno de esos se queda la información. Pégale a las cabezas importantes, porque si no, mira, ¿qué te puede preocupar más en esta vida? Yo sé, tu hijo. O sea, no tengo que ser adivino para saber que La preocupación mayúscula de tu vida es tu muchacho. Ok, hagamos lo que sea necesario para que te atiendan y para que tengas la oportunidad verdaderamente de concretar esta aspiración genuina, que es un derecho que te asiste, de tener el medicamento a través del de el trabajo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Mándame claro. tu información y yo empujaré en la medida que pueda este asunto para que tú tengas una respuesta que, repito, no solo sirva para tu niño, sino para otros niños en México. Claro, te lo agradecería muchísimo. Con mucho gusto. Y, y no te olvides de lo que te acabo de decir. Ve a las cabezas. Sí, sí, si que me marido, ha faltado. Si tu marido tiene el tema de, si tu marido está en las Fuerzas Armadas, él sabe que todo lo decide el general el que es el secretario de la Defensa Nacional. Olvídate de que el subteniente y el coronel y el, no sé, el general decide todo. Te decía que el general Galván Galván me habló hace años y me dijo, ya no su un medicamento, etc., Y el, el, el oficial que me había atendido, que me había dicho que eso iba a ser imposible en el, en el hospital del de, de Ejército Nacional, que está en Ejército Nacional precisamente, me había dicho, ese medicamento nunca se lo van a dar a esa niña, un medicamento de 276 mil dólares al año, nunca se lo van a dar, nunca, nunca. Eh, le dije, eso es lo que usted cree, pero se lo van a dar y se lo voy a demostrar. Eh, Llegó un momento en que discutimos fuerte, le dije que era un pinche generalito de mierda, así le dije. Y unos cadetes me sacaron, o unos eh, soldados me sacaron. Le dije, mañana le van a dar el medicamento a esta niña. Hablé con Adela la hija de Adela, necesito que me hagas un favor. Tienes tres minutos, David. Y en tres minutos la niña dijo en el foquito rojo de la cámara, señor presidente, me estoy muriendo y el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas no me están dando mi medicamento. Cinco minutos después, autorizaron su medicamento. Exacto. Hubo que llegar a quien, a quien tienes que llegar para que sucedan las cosas. Porque ese general dio la orden, se lo compran, punto, se acabó. Se lo compran, sí, señor. Nosotros hemos estado a un paso y, y han cambiado que, que ha venido el cambio de general, que este general ya lo destituyeron y que mil cosas nos han pasado. Pero la verdad, mis doctores o los médicos de mi hijo son muy grandes, unos seres humanos increíbles, han gestionado, han puesto igual, así como tú dices, bueno, yo recibo órdenes, pero señora usted, usted cree civil, ahora le empújame, ¿no? Y lo hemos hecho, pero no lo hemos logrado. Permíteme ayudar, ver en qué, en qué medida puedo yo impulsar tu esfuerzo. Con mucho gusto lo hago porque yo sé lo que es tener un hijo con una enfermedad rara. Tengo dos y sé de lo que me estás hablando. Y sé, esta expresión es absolutamente personal y masculina. Los huevos se me fueron a la garganta cuando me dijeron, sus hijos se van a morir, no hay nada que hacer. No permití que eso pasara. Hoy Paulina y Toto tienen... 34 y 30 años. Es, es lo que te digo. ¿Cómo no podemos humanizarnos? No puedes, no puedes sentenciar a muerte a un niño. No lo pueden sentenciar a muerte. El diagnóstico te mata más que la enfermedad. Exactamente. Miriam, te, perdón, te he dicho miren, miren, porque acabo de tener una entrevista con una amiga también de una sesión que se llama Miriam. Stephanie, discúlpame. Tenemos un minuto, Stephanie, y lo que quiero hacer en este minuto, si tú me lo permites, es Primero agradecerte por tu tiempo, tu amabilidad, por tu genuina y, y, y, y muy cálida respuesta a todas las preguntas. Eso te lo agradezco mucho. Reconozco tu trabajo y sé lo esforzado que es y que eh, en muchas ocasiones son las mamás las que cargan el peso más importante de todos estos temas. Antes de concluir la charla, te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con todos estos temas. Tiene que ver con una curiosidad. Cuando eras niña... Tú bellas caricaturas uh -huh. seguramente ¿Cuál sí. era tu caricatura favorita thundercats. quédate con esa sonrisa toda la vida cuando recordaste a los thundercats pusiste una cara de felicidad terriblemente bonita porque te recordó un momento muy especial quédate con esa sonrisa para el trabajo que haces por tu hijo y por los otros niños yo con mucho gusto apoyaré en lo que pueda para que cambie la expectativa de tu niño y en lugar de 20 años cumpla 100 yo te agradezco claro. mucho y te pido por favor que muy me terrible. mueres la medida de tus tiempos y de tu oportunidad la información de tu hijo para que yo dirija las misivas a quien se las tengo que dirigir ok, okay. no te lo agradecería bastante con mucho gusto lo hago un abrazo para tu familia para tu hijo, para tu marido, para los cercanos a tu corazón. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, Stephanie. Esta gracias. entrevista la corto en cinco segundos. Te pido que hagas lo mismo. Gracias. Gracias, Hasta luego. Bye. Hasta luego.